El subdirector nacional de la Policía Nacional visitó esta ciudad en medio de la convocatoria huelga hecha por el Movimiento Social y Popular, que se extendió hasta los municipios de Las Guaranas y Salcedo. El general Navy Luis Pérez Sánchez visitó el Palacio Municipal, donde se reunió con el alcalde Alex Díaz que nosotros como policía debemos mantener el orden público garantizando el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de acuerdo con la Constitución y las leyes. En ese sentido, nosotros nos hemos reunido con el director regional por instrucciones de nuestro director general, Mayor General Ney Aldrin Bautista Monte para trazar las instrucciones de que hay que mantener el orden público como bien lo establece la Constitución de la República. Ustedes, como medio de comunicación, manejan la información de Que nuestros superiores entiendan esa trabajo, por la ley general de la República, Allá se hizo una rueda de prensa, se han hecho algunas acciones que usted bien conoce como medio de comunicación. Por lo tanto, yo no me voy a referir ni voy a entrar en detalles sobre de ese tema. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.